hola hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo programa de tomando mate retomando vida y hoy con este tema maravilloso excepcional de la cual tenemos mucha mucha experiencia para compartir se titula el programa regresión y progresión vidas infinitas ya vamos a explicar con más detalles estos puntos porque el título es corto, pero dice muchísimo, ¿no? Lo que sí quiero aclarar es que tenemos más de 20 años haciendo regresiones y progresiones y tenemos aproximadamente 10 años haciéndolas también a través de videollamadas. Porque estas terapias no son excluyentes únicamente para personas que estén de manera presencial junto al terapeuta, en este caso eh, al lado mío sino que además también se pueden realizar a través de videollamadas. ¿eh? Y hay muchísimas experiencias extraordinarias. De hecho, también hemos hecho regresiones y hasta progresiones en algún tiempo en grupo. Eso también es posible. ¿sí? Y, y por supuesto se tiene enorme, enorme éxito si el alma, si la persona está preparada. Y si hablamos de personas preparadas para una regresión o para una progresión, ¿qué mejor que los niños? Los niños son las personas mejor preparadas para poder recordar de forma espontánea, de forma natural, de forma inclusive inocente, ¿qué trae su alma como historia? ¿Qué trae su alma como eh, experiencia? Y bueno... Eh, para poder ilustrar, para poder eh, poner como ejemplo esto que los niños son capaces de hacer. Porque podemos dudar de personas, pero dudar de un niño y que además se les, he se les ha comprobado que lo que han dicho, lo que han expuesto y lo que han divulgado era algo que ellos no podían saber y era todo real. Fíjense sobre esta historia. Eh, la historia de este niño fue presenciado por el doctor Eli Lash. Ustedes lo pueden buscar en internet, Eli Lash. ¿sí? Quien es mejor conocido por el desarrollo del sistema médico en Gaza como parte de una operación del gobierno israelí en la década de 1960. El doctor Lash murió en el año 2009. ¿no? Pero él nos comparte esto. Dice que los drusos... ¿sí? Son una comunidad de aproximadamente 200.000 personas que se establecieron hace mucho tiempo en la zona del Líbano, Siria, Jordania, en la región de Israel. Eh, no son ni musulmanes ni son cristianos. Ellos tienen su propia religión. En Israel se encuentran sobre todo en los Altos del Golán, ¿sí? una zona muy conflictiva ahí del Medio Oriente. Eh, son los únicos israelíes, no judíos, que sirven al ejército israelí. Y para ellos fíjense ustedes, la reencarnación es base de sus creencias. ¿Sí? Ellos creen que tan pronto como el niño nace, en su cuerpo se buscan marcas de nacimiento, ya que están convencidos de que éstas provienen de heridas de muerte. ¿Mm? y Pero... Y por supuesto, claro, tomando en cuenta que estamos en una zona muy violenta, muy agresiva desde hace milenios, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente de por ahí se muere de manera violenta y agresiva. ¿no? Por eso es que si un niño nace en esa zona y, y en este grupo étnico, los brusos, pues entonces buscan alguna señal en su cuerpo porque esas marcas que traemos de nacimiento suelen llegar a ser traumas del alma que luego se manifiestan en el cuerpo físico. ¿sí? Pero continuamos con la historia. Eh, dice, cuando el niño es capaz de hablar, tratan de descubrir algo de su vida pasada, con el fin de obtener las primeras pistas sobre las circunstancias de su muerte. Son conscientes de que a menudo los niños pequeños pueden confundir los hechos pasados y presentes. Experimentando todo como si se tratara de una misma vida. Por esa razón, tan pronto como el niño tiene tres años y es capaz de distinguir entre los acontecimientos del pasado y su vida actual, el niño es llevado, si es posible, al lugar del cual ha hablado y en el que afirma haber vivido en una vida pasada. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de un grupo étnico que tiene como verdad total y absoluta y, y comprobable de que las vidas pasadas existen, ¿sí? desde hace miles y miles de años. Y por supuesto también eh, le hacen seguimiento a esta creencia preguntándole al niño. Y claro, si es posible de que el niño recuerde el lugar, el sitio, las personas van a ese lugar, se trasladan a ese lugar porque ellos... También creen, los drusos, de que cuando se nace druso, generalmente se sigue naciendo en la misma etnia. ¿Sí? A veces, por supuesto, puede tener experiencia en otro lugar, en otro sitio, pero hay grupos étnicos que son así. Ya más adelante vamos a hablar respecto... A, a que hay almas que siempre pueden llegar a estar encarnando de forma permanente a una determinada cultura, a una determinada religión. Si es que eso le está produciendo avances, si es que eso le está produciendo crecimiento, porque si no, por supuesto va a ir cambiando y va a ir variando en diferentes etnias, en diferentes culturas y en diferentes grupos eh, raciales. Pero bueno, seguimos. Eh, cuando el niño no menciona el lugar, por lo general este se convierte en una ocasión especial y se forma una especie de investigación dirigida por varios respetados ancianos de la aldea. Cuando un, cierto chico, eh, a ver. Cuando un cierto chico que tenía enfrente una larga marca de nacimiento de color rojo que se extendía hasta el centro de la cabeza cumplió los tres años de edad, se formó un grupo de 15 hombres eh, y este grupo estaba formado por el padre y otros parientes del niño, además de varios ancianos de la aldea y los representantes de tres pueblos vecinos. Claro, veían esta, esta marca ¿no? en, en su cabeza, y entonces, como es tradición, se reunió un grupo de ancianos, un grupo de gente eh, adulta, y empezaron a darle seguimiento y empezar a preguntar al niño ¿no? respecto a esos recuerdos de vidas pasadas. Ellos estaban seguros que el muchacho había dicho que había vivido en un vecindario cercano en su vida pasada. El profesor Eli Lash era el único no druso que fue invitado a unirse a este grupo porque sabían que él estaba interesado en el tema de la reencarnación. Cuando llegaron a la primera aldea vecina con el chico, se le preguntó si le parecía familiar. Él les dijo que había vivido en un pueblo diferente, por lo que se dirigieron al siguiente. Cuando llegaron allí y le preguntaron de nuevo, les dio la misma respuesta. Finalmente llegaron a la tercera aldea. Ahora el muchacho le dijo que este era el lugar donde había vivido. De repente, él era capaz de recordar alguno de los nombres del pasado. Él les había dicho hace unos meses atrás que un hombre lo había matado con un hacha. ¿Sí? Estamos hablando de un niño de tres años, ¿eh? pero no había sido capaz de recordar su propio nombre y el de su asesino. ¿sí? Meses atrás no recordaba esos nombres. Ahora, al llegar a la aldea, recordaba tanto su primer y segundo nombre, así como los de su asesino. ¿Mm? Una de las personas más antiguas de este pueblo que se había unido a este grupo, había conocido al hombre a quien el muchacho había nombrado y que decía ser él en su vida pasada. Él dijo que este señor había desaparecido sin dejar rastro hace cuatro años y había sido declarado pues, desaparecido. Ellos pensaron que él, eh, que él se debió haber perdido en esa zona devastada por la guerra desde siempre, ¿no? y había sido fusilado por algún grupo terrorista, ya que a menudo suele suceder por ahí. ¿no? Sí suena conocido. Gente en Tamaulipa también, ¿no? alguien desaparece no es nada raro, ya lo declaramos desaparecido y listo, como algo natural. Bueno, hay otras regiones así. Eh, pasaron por el pueblo y el chico les mostró su casa. Muchos curiosos se habían reunido alrededor, de repente el muchacho se acercó a un hombre y le dijo, ¿no eres tú tal persona? El niño, ¿eh? El hombre respondió, sí, soy yo. Entonces el muchacho dijo: Yo era tu vecino. Nosotros tuvimos una pelea y me mataste con un hachazo. Él y contó que el hombre se había puesto de repente blanco como el papel. El niño de tres años de edad dijo: Yo sé dónde enterraste mi cuerpo. Un tiempo después, todo el grupo, seguido por muchos curiosos, fueron vistos vagando por los campos cercanos. Se le pidió venir al hombre a quien el niño había reconocido como su asesino. Luego el muchacho los llevó a un campo particular y se detuvo frente a un montón de piedras y dijo él enterró mi cuerpo debajo de estas piedras y el hacha está por ahí. <risa> Quitaron las piedras y debajo descubrieron el esqueleto de un hombre adulto con la ropa de un agricultor. Eh, una fractura en la parte frontal del cráneo, era claramente visible, y ahora todo el mundo se quedó mirando al supuesto asesino, claro, totalmente, ¿no? Quien finalmente admitió el delito frente a todos. Entonces el muchacho dijo, ¿dónde estaba, enter Entonces el muchacho dijo, ¿Dónde estaba enterrada el hacha? Y ellos se fueron acercando al lugar, no tuvieron que buscarla por mucho tiempo, pronto la tenía en sus manos. ¿Mm? La reencarnación es un hecho en la vida de los drusos, no tienen necesidad de pruebas para asegurar esta creencia. Sin embargo, siempre se sorprenden con casos como este, que lo único que hacen es reafirmar su existencia. Los drusos también creen que casi siempre renacen como drusos, ¿no? era lo que les explicaba recién. Con esta regresión, el grupo demostró que la afirmación era cierta y Eli le preguntó a la gente que, qué sería del asesino. Y le dijeron que no lo iban a entregar a la policía, que ellos mismos decidirían sobre el castigo apropiado para él. <ríe> bueno, esa es una de, la, una de las tantas historias que Eli, Eli, como dije, eh, Shash, ¿sí? Ahí está, aquí está. Sí, Eli, el señor Eli, <ríe> bueno, eh, nos cuenta respecto a, a lo que ha vivido con esto de las regresiones. Y bueno, yo hago referencia a, a este Eli Lash, ¿sí? porque bueno, lo pueden buscar en internet, pueden buscar su historial, es una persona reconocida, tiene, tiene varias experiencias respecto a regresiones, ha abierto instituciones allá en Israel respecto a terapias de vidas pasadas. Y bueno, y así muchísima gente, este no es el único, y hay infinidad de historias, ¿no? Ni que hablar de Brian Weiss, que Brian Weiss por supuesto tiene miles y miles, cientos de miles de regresiones, y una 7000 aproximada, él cuenta de eh, progresiones, ¿sí? También es un, un conocedor y un investigador de estos temas, de los cuales hay que hacer referencia. Por ahí tenemos un programa, Ricky, ¿no? donde hablamos de vidas pasadas y nombramos a muchos investigadores que han demostrado de forma permanente con pruebas contundentes respecto a la existencia de vidas pasadas. ¿no? Hace poquito vimos la película que todos ustedes pueden acceder ahí eh, en YouTube también, eh, Los hijos del ayer, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? ¿Eh? Hermosa película, en donde basada en hechos verídicos, podemos nosotros eh, ver lo maravilloso que es haber recordado una vida reciente y reencontrarse en esos mismos sitios, en esos mismos lugares, con todavía eh, circunstancias muy similares e inclusive con personas que habían estado en nuestra vida pasada. Entonces, claro, por supuesto, mucho se mueve en el alma y los recuerdos y todo se hace muy presente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ver vidas eh, vidas? ¿sí? porque bueno, no solo vidas pasadas también vidas futuras ahora vamos a hablar un poquito con, del tema de, de la progresión pero primero los beneficios primero y principal hay cambio de valores total y absoluto reordenamos la importancia de todos ellos y yo quise marcar esos, esos valores que se reordenan en nosotros a partir de que comenzamos a ver vidas pasadas o inclusive vidas futuras. Eso es una progresión. Primero y principal, tenemos la prueba contundente, más no la creencia, sino la prueba de que realmente no somos el cuerpo, sino que somos un alma. ¿Sí? Y no solo eso, no solo nos damos cuenta que somos un alma, sino que además... La vida es una sola y son muchas venidas, anteriores o posteriores, pero la vida es la vida del alma, puesto que recordamos eh, esas experiencias de vidas pasadas como si estuviéramos recordando experiencias de esta vida. Y que tanto nos moviliza esas experiencias, lo mismo que nos puede llegar a movilizar recuerdos o experiencias de esta vida. Lo mismo, algunas son muy movilizadoras y otras no tanto. Otro de los valores, otras de las cosas que empezamos a, a comprobar y, y, y, y a realmente darnos cuenta total y absolutamente. Y es que el amor, y no solamente el amor, también el coraje, el rencor y el odio, nos ata. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nos vamos a reencontrar siempre, en cada oportunidad, en cada momento, inclusive en la mayoría de las vidas, si es que es un amor sostenido y si es que es también un odio sostenido. ¿Mm? Así que maravilloso para aquellos que andamos generando amores por todos lados. Pobre de aquellos que andan generando odio, rencor y coraje por todos lados, porque nos volvemos a reencontrar. Otra de las cosas que nos damos cuenta y que, que ponemos como, como base, máxima comprensión y entendimiento es que el desarrollo del alma y el avance espiritual ahora para la persona se torna en algo fundamental y en algo importante. ¿Sí? Porque, mire, realmente si nosotros damos por hecho que solo existe una vida ¿qué importancia tiene ser mejores? ¿qué importancia tiene avanzar? ¿Para qué? Si en definitiva una sola vida es muy poco el tiempo y, y aparte mejorar y avanzar requiere un esfuerzo, un trabajo... No, mejor darnos la dolce vita, ¿no? Vive la vida loca, eso es lo mejor. Si solo fue una vida, <risa> entonces, bueno, está muy bien justificada el pensamiento y el razonamiento de las personas que quieren vivir así. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta de que no hay una sola vida que este presente está determinando mucho de ese futuro, entonces ya nos hacemos mucho más responsables de nuestras acciones. Y por supuesto entonces vamos a intentar mejorarnos más y más de forma permanente para que cuando lleguen esas vidas futuras sean mucho mejores que aquellas que estaban predestinadas a ser vividas. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos una progresión y de lo único que se trata es de hacer lo mismo que hacer una regresión, pero en vez de ir hacia atrás, vamos para adelante, ¿eh? veremos que a medida que vamos avanzando, muy posiblemente esa vida que habíamos visto cierto tiempo atrás, luego ya la hemos cambiado, luego ya es diferente. Luego, ¿es una mejor vida porque hemos avanzado o es una peor vida si hemos acumulado y generado karma, ¿Mm? errores y por supuesto circunstancias adversas? Por eso es que el desarrollo y el avance y el crecimiento espiritual se torna, para alguien que es consciente de esta verdad, que somos un alma con muchas venidas, en algo fundamental. Otra de las cosas que se empiezan a incorporar y a ser vibrante en nosotros de forma contundente es que empezamos a asimilar la aceptación y a vivir la compasión hacia personas y seres, viv y, y seres vivos de una manera <coughs> muy intensa. ¿Mm? Porque como entendemos que somos almas, pasando por diferentes procesos, aprendizajes, instrucciones, enseñanzas, y que nada al universo se le escapa, entonces, de repente, cuando vemos la maldad en otra persona, lo único que estamos viendo es error. Lo único que estamos viendo es cómo se está condenando a esa persona hacia el futuro. Y entonces, ¿cómo no vamos a sentir compasión? Y entonces, ¿cómo no vamos a sentir esa aceptación de que las cosas son así porque son necesarias. ¿Mm? Fíjense qué increíble. Otra de las cosas que, que he observado y he visto que se logra ya en más de 20 años de estar sumergido en el tema de la regresión y en el tema de la progresión también, es que los obstáculos en nuestras vidas, ¡salute Vicente! Los obstáculos en estas vidas, son vistos como oportunidades para aprender y lograr escalones en nuestro viaje de evolución. Todos nosotros que ya tenemos muy claro, muy consciente de que hemos vivido vidas pasadas y que muy posiblemente hemos sido conscientes de alguna vida futura, que está por ahí eh, como posibilidad del darse, entonces... Ya no tomamos las adversidades y los obstáculos y los conflictos y las pruebas como situaciones de las cuales nos vuelven a nosotros víctimas y nos vuelve a nosotros eh, individuos que entendemos que es algo injusto esto que se está experimentando. No, para nada. Si se está viviendo, si se está transitando por ahí es porque corresponde y entonces es una gran oportunidad para poder yo superarme, para poder yo trascenderme. ¿Mm? Y por último, otra de estas condiciones, valores, que empezamos a, a, a darle importancia en nuestra vida, es que empezamos a entender, ahora sí, pero de forma experimental, que el tiempo no es algo absoluto. Que el tiempo tampoco es algo constante. Que el tiempo realmente es relativo. ¿sí? Y que tiene una tendencia también, y esto no lo dijo Albert Einstein, Einstein dijo que solo el tiempo era relativo, ¿no? Pero que tiene una tendencia a retomarse si no se cierran los procesos. Por eso que de una forma ya más comprometida cuando estamos en ciertas circunstancias de nuestra vida a la cual todavía no hallamos solución o resolución, ponemos nuestra máxima atención para poder cerrar ese ciclo y finiquitarlo, porque si no sabemos que lo vamos a volver a repetir. De hecho, posiblemente seamos conscientes de que ya lo hemos vivido muchas veces y que lo vemos si hacemos una progresión también en situaciones futuras. O sea, es una constante que se repite de forma permanente porque no hemos dado ese salto cuántico. ¿Saben lo que es un salto cuántico? No es ni más ni menos que un salto en el espacio-tiempo. Un salto que nos acerca más al no-tiempo. Y cuando hablamos del no-tiempo estamos hablando del despertar, estamos hablando de la verdad, estamos hablando del verdadero estado del ser que todos nosotros debemos de alcanzar porque el espacio-tiempo es la actividad de la mente y claro es muy bueno recordar las vidas pasadas pero hagamos una diferencia entre recuerdos y memoria hay una memoria positiva que le podemos llamar recuerdos de la cual es nosotros activamos, de la cual nosotros abrimos, a voluntad. Y la vemos y la observamos como si le hubiera ocurrido a otra persona, o como si nos hubiera ocurrido a nosotros, pero que no nos moviliza en absoluto. Ahora, hay memorias también que podríamos llamar memorias negativas, ¿sí? que son memorias inconscientes, que se detonan sin control. Que no sabemos cuál es la raíz, pero que ahí está, se presente, se presenta y nos deborda y nos hace actuar de forma contraria a, a, a todo lo positivo, a lo elevado, a lo, a lo trascendental. Y tiene como origen traumas y tiene como origen eh, complejos, fobias, miedos, limitaciones, frustraciones, etcétera, etcétera. Inclusive tiene, tiene también... Como eh, raíz, algún, algún deseo insatisfecho o algún deseo de la cual nosotros todavía seguimos siendo adictos. Inclusive a momentos de enorme satisfacción que queremos seguir viviendo. Hay gente que me dice, quiero hacer alguna regresión, pero quiero ver momentos bonitos. Y es verdad, eso es posible, se pueden ver momentos bonitos. Pero un momento bonito a veces puede llegar a ser tan esclavizante como un momento traumático. Porque ese momento bonito a la cual nosotros queremos revivir y que es una memoria que nos moviliza está definiendo vidas futuras. Por eso Buda decía que el deseo es la raíz de todo sufrimiento y de todo dolor. Y la raíz de todo sufrimiento y de todo dolor es seguir atrapados en el espacio-tiempo. O sea, en esta rueda infinita de encarnaciones, de nacimiento y de muerte. O como le llaman en la India, el samsara. ¿No es así? verdad? Ok. <risa> bueno. A ver si nos vamos explicando entonces. Una progresión, como decíamos recién, son vidas que están predestinadas si es que en este presente no cambiamos. Si en este presente cambiamos, ese futuro también va variando. Esa progresión va cambiando y se va haciendo mucho más liberadora, mucho más llena de elementos positivos y luminosos o de elementos negativos y densos y cármicos según las circunstancias que en este presente se está moviendo en nosotros. Sin embargo, nosotros debemos de ir más allá. Nosotros no tenemos que ser ese gatito como el de Schrödinger que lo hemos dicho muchas veces, que eh, permanece vivo dentro de la cajita. Y claro, mucho menos ese gatito que muere dentro de la cajita. Nosotros tenemos que ser ese gatito que se libera y se sale de esa cajita, que no es ni más ni menos que la prisión del espacio-tiempo. ¿Sí? Para eso entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que alcanzar que todas nuestras experiencias lleguen a ser conscientes, lleguen a ser recordadas. Y que ya no existan situaciones irresueltas o situaciones a las cuales nos hemos vuelto adictos, sean positivas o sean negativas. Tenemos que de forma definitiva, ahora sí, ser y llegar a alcanzar esa condición de ser una persona sin tiempo. O sea, sin pasado y sin futuro. Y eso solo se logra cerrando todos los ciclos. Y eso solo se se logra saliendo de ese bucle infinito del tiempo. ¿Sí? Lo voy explicando. Está más o menos comprensible. Bueno, Brian Weiss dice en su libro eh, Espejos del Tiempo, para nuestro ser superior el tiempo no existe. Solo está aquí al mismo tiempo. Todo está aquí al mismo tiempo. sí, O sea, el ser superior... Nuestra verdadera persona, el tiempo no existe, era lo que les decía. Todo está en este momento, en este presente. Por eso, vidas futuras y vidas pasadas se están desenvolviendo en el aquí y el ahora. Pero si nosotros creemos que ese pasado hemos sido y que ese futuro vamos a seguir siéndolo porque lo necesitamos o porque en definitiva todavía nos identificamos con todo ello, entonces vamos a seguir atrapados en el tiempo. Por ende estamos lejos del verdadero ser. Brian Boyce dice también, los conflictos y problemas dejan una huella energética que se puede seguir desde el inconsciente. Así es. sí. Todo queda registrado a nivel energético en nuestros cuerpos sutiles, en nuestras energías, en nuestro aura, todo está registrado. ¿Sí? Decía... Jesús, ¿no? Que todos los pelos de nuestra cabellera están contados, ¿no? O sea, no hay nada que quede sin ser catalogado, sin ser añadido, sin haber producido alguna condición en nosotros, trascendental o, por supuesto, también limitante. Dice Brian Brow Weiss también, al liberar las emociones y sensaciones atrapadas, en un instante del espacio-tiempo se produce el drenaje, limpieza y la liberación. Es el momento donde la salida impetuosa de energía reprimida provoca la ruptura de la estructura del trauma. Y entonces, inmediatamente, sobreviene el alivio y la desaparición del síntoma. Brian Boyce dice, al volver a nacer, el alma trae consigo Todas las situaciones no resueltas. Todas. La conciencia puede quedar atrapada en un instante del tiempo y espacio. ¿Sí? Una parte de nuestra conciencia puede quedar suspendida en un instante de una vida o momento pasado. Por eso nosotros estamos divididos, estamos fragmentados. Hay energía en el pasado... Por ende, estamos atrapados en este presente, en el espacio-tiempo, y estamos también atrapados en el futuro. ¿Sí? Recoger la energía del pasado va a implicar también recoger la energía del futuro y traer toda la conciencia y todo lo, siempre, eh, todo lo que nosotros somos en este presente para que de esa manera entonces sí demos el brinco hacia esa liberación y de forma definitiva, ya no, nunca más estemos parados eh, en el espacio-tiempo, porque realmente es algo muy limitante, porque realmente es algo muy esclavizante. Y la verdad es que, eh, recién le ponía como ejemplo a los chicos que estaban acá, para alguien que está dentro de una cárcel, el aceptar, el querer y hasta el disfrutar el hecho de estar en una cárcel, bueno, eso es algo que eh, es posible de lograr, pero realmente es como morir en vida, ya que nosotros estamos hechos para eh, vivir condiciones, circunstancias y experiencias no en, de manera eh, de manera atrapada, no de manera esclavizada, no como, como un preso. ¿sí? Un preso sano, en su sano juicio, a pesar de estar cumpliendo una condena, siempre está intentando ver dónde está la falla, en esa cárcel, para poder escaparse, para poder huir, para poder salir. Y si no es en, en la cárcel, por lo menos en las leyes, ¿sí? apelar aquí... Y, y volver a pelar allá para que de alguna manera pueda irse saliendo. Porque aceptar estar en una cárcel es ya morir en vida. Todos nosotros, por favor, no aceptemos esta cárcel. Lo venimos aceptando de hace miles de años. Que no tenga que pasar otros tantos de miles de años más para darnos cuenta que esta realidad no es ni más ni menos que una ilusión. Y que lo trascendental y lo importante está Fuera del espacio-tiempo. Muy bien, ahora voy a responder muy rápidamente preguntas que me han generado porque ya tengo media hora de charla, pero las quiero leer porque se los había encargado y entonces voy a responderlas. Ricardo dice, eh, ¿qué es una progresión? ¿Sí quedó comprendida lo que es una progresión? Perfecto. Bueno, segunda pregunta, dice Ricardo. Si al realizar regresiones a vidas pasadas se tiene como objetivo el observar para aprender lecciones no aprendidas y para la sanación. ¿Cuál se podría decir que es el objetivo de ver una progresión? Ok, muy buena pregunta. Al ver una progresión nosotros estamos viendo también situaciones a sanar y situaciones a, a, a aprender. Puesto que si no tendríamos situaciones a sanar y situaciones a aprender y que resolucionar entonces no habría vida futura tampoco. Sí, Es exactamente lo mismo. ¿Mm? Perfecto, tercera pregunta de Ricardo dice... ¿Qué define las posibilidades existentes de mis futuras progresiones? Lo define el estado de conciencia que nosotros vayamos adquiriendo. A medida que la vamos expandiendo, son mucho mejores vidas las que vamos a ir definiendo y creando en vidas futuras. O mejor dicho, venidas futuras. Claro que la mejor venida futura es no venir, como veníamos diciendo. ¿no? Bueno, seguimos. Cuarta pregunta Ricardo dice... ¿Cómo hacer para que dentro de mis posibilidades de futuras progresiones la mayoría de ellas se encuentren dirigida al avance y crecimiento espiritual y no para la satisfacción del ego y deseo, capricho o de necesidades del alma? Muy buena pregunta, Ricky. Muy bien. Ni más ni menos, así como estos drusos. Sí, fíjense ustedes. Los drusos casi tienen asegurado una vida dentro de esa comunidad. ¿Y saben por qué? porque ellos están avanzando, ellos ven la existencia con mucha mayor sabiduría que la mayoría de las personas que tenemos alguna religión o que no creemos en vidas pasadas, ¿Sí? y mucho menos en vidas futuras, claro. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de vidas pasadas, entonces se mueven cosas muy profundas dentro nuestro, como las que señalé al principio, y sin ningún lugar a dudas estamos avanzando, y entonces la energía... Va a propiciar, el universo va a propiciar para que sigamos encarnando en circunstancias y en condiciones a las cuales veníamos avanzando. Como los budistas. ¿sí? Buda prometió que a todo aquel que siguiera sus enseñanzas, máximo, no recuerdo si 12 o 15 vidas, la persona se liberaba. Y va a estar encarnando de forma permanente dentro del budismo, porque ese era su compromiso. Y la verdad es el compromiso del universo. Si tú estás avanzando en cierto grupo, estás liberándote, no se te va a sacar de ahí, puesto que estás aprovechando al máximo esas circunstancias. Que era lo que les decía recién a todos ustedes y que lo voy a compartir aquí en cámara. Lo que ocurre a la mayoría de las personas es que realmente no estamos avanzando, estamos atrapados desde hace miles y miles de años. Entonces por eso venimos cambiando, venimos variando. Diferentes culturas, en diferentes circunstancias, en diferentes eh, eh, razas, en diferentes eh, momentos de la historia. A ver si se, la chispa se activa en nosotros. A ver si nos empezamos a dar cuenta. Y cuando la energía ve que ya te empezaste a dar cuenta, listo, ya tienes asegurado entonces que vas a seguir recibiendo todo ese canon de enseñanza que te ha venido sirviendo para seguir avanzando. ¿Respondí a la pregunta, Ricky? Perfecto. Cinco. Dice, ¿algún ejercicio para conocer las posibilidades que tengo para futuras vidas? Bueno, el ejercicio es una progresión. Una progresión que en un principio yo recomiendo que sea orientada por alguien experimentado. ¿Sí? En este caso nosotros lo hacemos. También hay otras personas que lo hacen. Y como decíamos, una progresión es eh, lo mismo que una regresión, pero en vez de ir hacia atrás, vamos para adelante. Seis, dice Ricardo. ¿Qué podemos hacer en este presente para mejorar la calidad de nuestras futuras progresiones? Bueno, seguir, seguir creciendo, seguir teniendo como prioridad el despertar espiritual, la expansión de la conciencia y la liberación de todo karma que existe en nosotros. ¿Sí? Séptimo punto de Ricardo dice, si uno alcanza la liberación de esta vida, ¿uno puede definir con mayor libertad sus futuras encarnaciones? Bueno, no con mayor, con total y absoluta libertad puesto que si te liberaste significa que no tienes la obligación de venir a encarnar, ¿sí? Ahora, si quieres venir para ayudar, voy a tomar un matecito, y ya voy a acabar porque se me está haciendo largo, si quieres venir a ayudar, lo haces, lo haces como servicio y lo haces de una manera consciente ya. ¿Mm? Por ende, entonces, no te vas a quedar atrapado otra vez en el espacio-tiempo y vas a elegir la todas las circunstancias eh, a tu favor, a tu favor por supuesto, para que puedas cumplir con esa misión que vienes. Perfecto. Eh, pregunta número 8, Ricardo dice, ¿hay maestros específicos encargados de gestionar y administrar la progresión? Muy preguntón, ¿eh? y así me gusta. ¿eh? Ojalá todas las personas sean como Ricardo. Bien preguntadas porque se aprovecha al máximo y podemos compartir un montón de cosas. Eh, sí hay maestros específicos, claro que sí. Están los que se llaman maestros del karma, ¿sí? No nos asustemos. Cuando hablamos del karma estamos hablando de aquellas almas que estamos atrapadas en el espacio-tiempo. Ellos son los administradores de que nosotros vivamos lo que tengamos que vivir, eh, así sea en el pasado, así sea en el futuro, así sea en todas las circunstancias posibles. Ellos nos ayudan a determinar mucha de, muchos de los factores, porque recuerden, a veces nosotros nos negamos a muchas cosas que son necesarias Y es ahí donde interviene un maestro y nos dice eh, eh, No, en esto no puedes opinar, esto lo tienes que vivir Porque nosotros lo entendemos que es importante ¿no? Y entonces si sí, hay un grupo de maestros del karma que está encargado de eso ¿sí? Es muy conocido Anubis, así se lo llamó en el antiguo Egipto ¿no? Como el maestro supremo del karma Y bueno, eh, también se le ha llamado el arcángel Gabriel. Eh, Gabriel, ¿no es así? Bueno, Gabriel aquí en el cristianismo ¿eh? Él es el encargado también del eh, de este séquito de maestros Que administran el karma de la humanidad Perfecto Y la última pregunta de Ricardo es Si uno se ilumina ¿Se terminan las progresiones? Sí, claro, sí, se terminan Si uno se ilumina Bueno, ya, te saliste del espacio-tiempo Por ende, entonces ya no te identificas ni con una vida futura Ni con una vida pasada Ni con ninguna vida en el espacio-tiempo Vienes a jugar de manera consciente el espacio-tiempo Y a servir y a ayudar ¿Sí? O sigues existiendo y sigues viviendo en realidades superiores ¿eh? Perfecto Sonia, viene las preguntas de ella, aquí La primera pregunta dice ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es nuestra próxima progresión? Bueno, haciendo una progresión Una terapia progresiva ¿Sí? Segunda pregunta ¿Qué se puede hacer para recordar lo positivo y no siempre lo negativo al regresar a nuestras vidas pasadas? Bueno, simplemente buscando situaciones. Eso se puede llegar a esos momentos. Pero la verdad es que yo recomiendo y yo sugiero que el alma tenga la libertad de mostrarnos lo que es necesario para nosotros aprender y conocer. Y a veces son cosas que nos dan una enorme satisfacción y a veces son situaciones y circunstancias que nos dan un enorme dolor. Pero recuerden. A veces ambas cosas son de igualmente atrapantes, ¿sí? de igualmente eh, kármicas, puesto que si son muy, muy eh, lindas y emocionalmente nos mueven de forma extraordinaria, vamos a querer volver, volver a vivirlas y por ende nos estamos condenando a seguir viviendo vida futura. Como aquellos que buscan el, el alma gemela, ¿no? Ese personaje, ese hombre o esa mujer que, que, que tienen como recuerdos de vidas pasadas o sensaciones. Y ahí está. Es que viví momentos maravillosos. Nunca jamás amé a esa alma. Lo recuerdo, lo siento yo deseo encontrarla. Y la vas a encontrar. Una y otra vez la vas a encontrar. Pero eso te condena a estar atrapado. Bueno, sigamos. No nos queremos entender. Y por último, dice, ¿cómo puedo ingresar, dice Sonia, al registro akashico que guardan los maestros sobre mi alma? Bueno, para entrar a los registros akashicos universales, que no son los mismos que los registros akashicos personales, los registros acálicos personales, todos con un poco de entrenamiento podemos entrar. ¿eh? Los niños, como decíamos recién, de forma espontánea. A partir de los seis años empieza a bloquearse ese, ese, ese registro, ese recuerdo. Pero con cierto trabajo Nuevamente se puede bloquear y entrar Y por eso es que entramos a una sesión Regresiva o progresiva ¿sí? Ahora, para entrar al registro akashico universal Necesitamos cierta madurez Los maestros del karma tienen que evaluar O maestros de la casa que también Porque hay una gran administración allá <ríe> extraordinaria, maestros no faltan ¿sí? Y bueno, estos maestros que pueden ser del karma o pueden ser esencialmente encargados de la calla eh, te dan acceso a esos recuerdos, entonces podemos ver ahí eh, nuestras experiencias o cualquier tipo de situación y circunstancias del mundo o de otras personas de una manera objetiva, porque el universo graba de manera objetiva y nosotros ya saben cómo grabamos, ¿no? De acuerdo <risa> a nuestro enfoque de las circunstancias y de las cosas. <risa> Tiene enorme defecto esa... Esa grabación. Pero la del universo no. Pero para tener acceso sí necesitamos cierto avance, cierta madurez, cierto desarrollo. De lo cual los maestros evalúan y te dicen, bueno, perfecto, sí puedes tener acceso. Aquí tienes eh, tu, tu, tu llave o tu tarjeta de entrada, ¿sí? y vas a poder entrar y salir cuando quieras. Pero no es para todos eso. Muy bien. Citlali, que le mandamos saludos a Citlali, nos dice. Eh, ¿Qué es la progresión? Bueno, ya hemos hablado sobre eso. ¿Y en qué momento o circunstancia se da y cuál es su origen? Bueno, se da cuando uno lo busca. ¿Y cuál es el origen? Que estamos atrapados en el espacio-tiempo, ese es el origen. ¿sí? Y que buscamos todavía vivir sensaciones, todavía eh, que a las cuales somos adictas y queremos volver a revivir, o por supuesto circunstancias y situaciones que aún tenemos que resolver, condiciones kármicas y lecciones no aprendidas que seguimos nosotros eh, debiendo al universo Y por último Yanai nos dice Que está aquí presente <ríe> eh, ¿Puedes no regresar De una progresión o regresión? No, siempre se regresa No hay manera de quedar atrapado Puesto que nue Nuestra conciencia Está anclada a, este, a esta realidad ¿Sí? Eh, y es verdad que hay Conciencia dispersa dividida en diferentes momentos, tanto pasado como futuro. Pero desde este punto de anclaje siempre vamos a regresar. Es como cuando el alma... Sí, Tlali, ¿qué tal? Te acabo de nombrar. Te, te mandé saludos y ya viniste aquí. Bueno, eh, y seguía entonces que ya me olvidé, pero no. Eh, decía que así como cuando uno duerme y se desconecta, o mejor dicho, se separa del cuerpo... Eh, y viaja por diferentes realidades y diferentes universos, está siempre ese cordón de plata que nos hace a nosotros regresar, y que jamás se corta y que jamás eh, se suelta del, de esta realidad o de este cuerpo físico, a excepción de que ya nos toque desencarnar. Bueno, de alguna manera hay como un cordón de plata, ahí en el cual siempre volvemos a regresar, no hay manera de quedarse atrapado en el futuro o en el pasado, no hay manera, jamás ha ocurrido y jamás... Ha pasado, ni va a pasar eso. Eh, ¿Y qué tan real se siente el recordar y el revivir esas experiencias? Se siente tan real como si nos estuviera ocurriendo en este momento. ¿sí? Eso, si en tal caso la circunstancia hubiera sido enormemente movilizador ¿sí? Si nuestras emociones o nuestros sentimientos vibraran con fuerza. Bueno, se recuerdan como si estuvieran ocurriendo en este momento, en este presente. Hagan ustedes el ejercicio de recordar momentos maravillosos de esta vida o momentos también tristes y lamentables de esta vida y verán que los moviliza como si les estuviera ocurriendo en este presente. ¿Sí? Bueno, de la misma manera ocurre cuando hacemos una regresión y una progresión. Pero recuerden ustedes, debemos de alcanzar ese punto en donde recordemos, mas no nos encontremos víctimas de esas situaciones y de esas experiencias. Sea por el extremo dolor, tristeza o sufrimiento, o sea, por esa adicción, o por esa emoción, o por esas ganas de volver a revivir. Recordemos, mas no, no nos quedemos atrapados de esa memoria inconsciente, ¿sí? Y entonces vamos a alcanzar esa liberación y esa, y esa iluminación que, tantos, que tanto esperamos. ¿Sí quedó comprendido, quedó entendido? Bueno, me excedí casi 50 minutos. Espero que a ustedes les haya servido esa plática y este compartir el mate. Y muchísimas gracias a todos y chau, chau, chau. Hasta el próximo programa, amigos.